Gracias, señor presidente. En nuestro país conviven con nosotros... Un momento, señoría, un momento. Guarden silencio, señorías. ¿Por qué no cambia esto? Señorías, mientras no guarden silencio no vamos a comenzar. Bien, señoría. Gracias. En nuestro país conviven con nosotros cientos de personas migrantes en situación administrativa irregular que, sin embargo, no pueden ser expulsadas. Son lo que comúnmente se llaman inexpulsables. Estas personas están en una situación de limbo jurídico en la que no les permitimos regularizarse, pero, sin embargo, no los podemos expulsar tampoco. No tienen derecho y son personas invisibles legalmente. Nuestro modelo no funciona. Con datos en la mano, los datos que más facilitado el Gobierno. Precisamente esta semana pasada, en el año 2017, por mera instancia regular se incoaron 18.080 expedientes de impulsión. Y sin embargo, solo se llevaron efecto el 10%, es decir, solo se pudieron expulsar el 10% de estas personas. Y de todos los que internamos en los CIES, 8.237 fueron puestos en libertad el. 62 de las personas, es decir, que la mayoría no ha podido ser expulsada. Los datos al Gobierno desde luego le salva la cara en las expulsiones en los CIE, Marruecos y Argelia, porque el 70 de las expulsiones son de esos países, pero la mayoría de los países subsaharianos eh, pues no se producen las expulsiones por diversos motivos. A veces hay razones legales para no producirse la expulsión, razones humanitarias, imposibilidades técnicas, porque no haya convenio de repatriación o porque no hay vuelo suficiente, porque no se puede gestionar o cuestiones prácticas. Los inexpulsables. Nuestro sistema los dejamos a su suerte, los dejamos en libertad, después de pasar hasta 60 días en un CIE, los dejamos en la calle sin absolutamente nada, ni documentación, ni permiso, ni nada. No tienen derecho al trabajo, no tienen derecho a la sanidad, no tienen derecho a la educación si no son menores de edad, ni asistencia social de subsistencia, tienen problemas para empadronarse, no tienen derecho. Pueden llevar muchos años en España, muchos años en España, y están sometidos a que te detengan en la calle continuamente, incluso delante de tus hijos que ya hayan nacido en España y a tener una situación de acoso permanente, la falta de derecho. Te pueden detener 40 veces aunque después no te van a poder expulsar porque eres inexpulsable. Los Estados miembros de la Unión Europea adoptan diferentes posturas ante esta situación de personas a las que no pueden expulsar. Todos los países tienen esta misma situación. Algunos dan permisos de residencia temporal, otros una estancia tolerada formalmente con una cédula de identificación. Y hay un tercer grupo de países donde nos encontramos nosotros, donde no se hace absolutamente nada. Y existe una tolerancia a la estancia, porque no se les puede expulsar, sin que se les acredite absolutamente nada. Tolerancias de hecho se llama eso. Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, estos países España en concreto al hacer esto puede eh, provocar y provoca vulneraciones de derechos fundamentales a las personas eh, migrantes que no son expulsables. ¿Qué establece la Directiva Europea y el marco europeo en el que nos tenemos que mover? La Directiva Retorno, la Directiva 2008-115, deja elegir a los estados entre obliga a dictar resoluciones de retorno o, si quieren, pueden conceder derechos de estancia temporal el, o permanente. El problema está en cuando los países dictan órdenes de expulsión, pero después no los pueden ejecutar. Para evitar el vacío legal que supondría esta situación, el artículo 14 de la directiva establece una serie de principios que deberían de acoger los estados, aunque no es obligatorio y de hecho nosotros no lo acogemos, en los que en estos supuestos de aplazamiento de la expulsión se le debería garantizar a los migrantes es garantizarse la unidad familiar, asistencia sanitaria, escolarización y educación de los menores, respeto a las necesidades especiales de personas vulnerables y, en sentencias del TEJUE, también se interpreta necesidades básicas mientras que están en esta situación. ¿Qué es lo que pasa en España? Pues en España, simplemente, es que no se dictan ni resoluciones formales de aplazamiento de la expulsión. Existe un manual adoptado por la Comisión Europea con una recomendación. La que hacemos referencia en la moción es de 2015, hay uno posterior del 2017, pero en lo que referimos en la moción es exactamente igual. En la que se dice que también hay que aplicarlo a situaciones de facto de aplazamiento de la expulsión, es decir, lo que hace España no expulsa porque no puede, pero no hace nada. Muchos países de la Unión Europea adoptan la directiva entera, con todos los principios, garantizando estos derechos mínimos básicos a estas personas, mientras que se encuentran en una situación irregular, pero no pueden ser expulsadas, con todas las interpretaciones que hace el manual. Por ejemplo, Bulgaria, Alemania, Grecia, Lituania y Rumanía. Eso no significa que les den un permiso de residencia, significa que mientras que están en esta situación se les documenta mínimamente, se les da una célula de identificación y se les garantiza unos derechos básicos mínimos que tienen que ver con la dignidad eh, humana. En, en Alemania, por ejemplo, tras seis o ocho años en esta situación sí se les puede conceder un permiso de residencia. ¿A qué obliga la directiva, sin embargo? La directiva obliga a que en el supuesto de eh, de que la expulsión se tenga que posponer, todos estos casos de ley inexpulsable, haya que confirmar por escrito a la persona que, se ha, eh, que no se ha podido ejecutar temporalmente la, la expulsión. ¿Esto para qué? Para evitar que las personas en la calle puedan ser detenidas una y otra vez y mm, no sufran esta situación. España esto no lo hace ni lo cumple. El Parlamento Europeo, en una resolución del 2014, desde el 4 de febrero, pedía a todos los Estados miembros a que aplicaran la directiva Antesma y el manual para que no se produjera estas situaciones de limbo jurídico y de vulneración de derechos a estas personas inexpulsables. ¿Qué es lo que planteamos en la moción? Lo que planteamos es solamente que transpongamos la directiva en su integridad, como hacen otros países de la Unión Europea, y que apliquemos todos los principios que establece el manual de, de retorno. Países como Alemania, que en realidad son los que reciben la mayoría de la migración que entra por la frontera sur, nosotros somos un país de tránsito, eh, tienen un sistema bastante más garantista que, que el nuestro y aplican esta directiva, que es lo que pedimos aquí. Que se les dé una célula de la identificación y una garantía de unos derechos básicos, lo que establece la Directiva. Y, por otra parte, también lo que, eh, lo que planteamos es que, en las situaciones de eh, eh, irregularidad administrativa muy prolongada, de personas que llevan con nosotros conviviendo muchísimos años en esta situación de limbo jurídico, se les soluciona esta situación con un permiso de residencia, después de muchos años. Eh, permiso de residencia permitido por la directiva también europea, la directiva de retorno en el artículo 6.4, que dice que se pueden dar eh, permisos autónomos a personas en situación administrativa irregular por razones humanitarias o de otro tipo, este sería el caso. En nuestra ley de extranjería actualmente, por arraigo, eh, puedes, tener, puedes conseguir eh, esa residencia, pero necesitas tres años de estancia y un permiso de trabajo una propuesta de trabajo de 40 horas durante un año. Esto es casi imposible para muchísimas personas. Esto es un problema. Y tenemos a cientos de personas viviendo con nosotros muchísimos años con hijos nacidos en España sin derechos ninguno. Esto hay que solucionarlo, esto hay que solucionarlo porque esta persona al final vive en situaciones de marginalidad, La abocamos a la marginalidad, a la ilegalidad, a no poder trabajar en nada legal, necesitan comer, a no poder tener asistencia de absolutamente nada, esto no es digno y tenemos a una Comisión Europea pidiéndonos que lo hagamos, tenemos a un Parlamento Europeo instándonos a que apliquemos la, la directiva, tenemos que buscar una solución, lo que pedimos es sencillo, es básico, tiene que ver con... El darle dignidad a las personas, esto es bueno para ellos y esto es también bueno para nuestra sociedad. Gracias. gracias, senadora para defensa